Chicos, chicas, el día de hoy estamos en un nuevo video para este canal, el Andromon YT, así que es el día de hoy, estamos viendo el queridísimo y extrañado Pokémon X Random Lock, tengo que mencionar que X Random Lock va a seguir adelante por mucho tiempo, es más, todavía faltan más de la mitad del juego, así que chicos, denle mucho apoyo. Y pronto sacaré otro episodio También les tengo que decir chicos que estoy planeando un nuevo proyecto Bueno, mejor dicho un nuevo, un nuevo trabajo, o sea un, un nuevo video, ya lo planeé, ya le saqué siete páginas de guión Ahora sí hice guión <risa> Y actualmente estoy recopilando videos para poder hacerlo Es como un otaku recomienda, pero no es otaku recomienda Es decir, no vamos a estar recomendando el anime en el que estamos, más bien vamos a estar explicando la lógica de los power-ups. Así que por favor suscríbanse y denle like. Porque si se suscriben con la campanita, podrán saber cuando subo un video. Sé que llevo tres meses de inactividad. Sé que estos tres meses han pasado muchísimas cosas de las cuales pude haberles sacado un video. Por ejemplo, fue Cocos, Pregatito y todos ellos, y Quatsli. Y además de las filtraciones y todo eso Además de que también este estaba sal Están saliendo Muchos nuevos hackrooms Que están muy buenos y todo eso Pero resulta que No he terminado rojo fuego Más bien que no ha terminado rojo fuego Entonces tengo que Tener solo dos series A la vez abiertas Que se puedan seguir grabando Ya que Newcombs Este que fue lo que más me fregó Newcoms, aunque lo subía varias veces a la semana, como tres veces a la semana, Newcoms y me sacaron por una actividad, imagínense que chingón. Este. Newcombs y todos esos. O sea, cuando tenía Newcombs, el Rival Lock, eh, Pixelmon, Rojo Fuego, X y así, se dejaron de salir nuevos videos porque ya no tenía tiempo de sacar cosas nuevas. Pero ahora este voy a esperarme a terminar de perdida Rojo Fuego. Este para empezar una nueva serie. Y de hecho la que quiero. Estoy viendo unos cuantos hackrooms en Twitter. A ver qué encuentro. Y también chicos. Les tengo que agradecer. Porque hemos llegado en inactividad. O sea, para pa terminar la fregada. Por si nos se dieron cuenta que, que imbécil. O sea, en el tiempo de inactividad hemos llegado a más de 77 suscriptores. Es más, creo que en el momento que lo estoy viendo, así es, tengo 78 suscriptores. Así que muchas gracias por eso y les prometo que pronto voy a seguir subiendo videos. Ya no voy a tener estos meses de inactividad. Espero que les guste este video y una disculpa de nuevo de que no le puse voz. Este, nos vemos, hasta la próxima Chao